Según nos levantamos nuestro cuerpo es como si pulsara un reloj, como un ajedrecista y a partir de ese momento empieza a contar el número de horas y minutos que permanecemos despiertos. Llega un momento que nuestro cuerpo le empieza a dar la señal para que nos vayamos a dormir, a acostarnos, porque necesita realizar las labores de limpieza y recuperación del día para ser capaz de integrar esa información y limpiar todo lo que ha pasado durante el día en la cabeza. ¿Qué pasa si no le dejas dormir durante varios días o semanas seguidos? Pues qué pasa que cuando llegas a la cama caes rendido, como le pasa a Fernando Simón en la gestión de la pandemia de coronavirus que tenemos ahora. El pobre llega agotado. Eso no es que duerma bien, es que está empezando a tener estrés crónico. Cuando Haces un montón de veces eso. Recuerda que el descanso nocturno es el, que te perma, es el que te permite recuperarte de todos los entrenamientos, tanto físicos, técnicos, tácticos y psicológicos, que has tenido durante el día de en tu entrenamiento. Duerme mejor y no tengas déficit de sueño. Quizás seas de los que duerma con un despertador electrónico a tu lado, o con la televisión, o con el móvil al lado. Todo emitiendo luz. En el siguiente vídeo te cuento qué pasa, si es bueno o malo.